es una mentalidad la empresa tiene que cambiar la manera en que ellos trabajan el producto se convierte en el centro el producto y el usuario se convierten en el centro de cómo la empresa trabaja internamente Bienvenida, bienvenido a la Blacorti y esta semana tengo conmigo a Jesús Requena, VP de Growth Marketing en Figma y un gran practicante de esto del product-led growth tras su paso por Unity, Algolia y otras startups de primer nivel. Si ves su LinkedIn y todas te suenan, que eso da gusto. Con Jesús hablaremos de los distintos sabores o enfoques del product-led growth, tanto el service como asistido por ventas, y también, pues bueno, cómo activamos el comportamiento del usuario en nuestro producto para generar ventas y muchísimo más. Vamos a profundizar mucho en esto del Product like Growth. Bienvenido Jesús. Gracias Corti, encantado de estar aquí contigo. Nada, muy, Tenía muchas ganas de hablar contigo, cuando ves tu LinkedIn flipas los sitios donde has estado con cargos muy relevantes de Growth, pero antes de meternos ahí, una cosa me ha maravillado es que arrancaste tu carrera profesional siendo músico, de hecho tocando en grupos como la Nick, que a mí me suena, que lo escuchaba yo cuando era bastante más chaval, ¿Cómo un músico se metas a todo el growth? Cuéntanos un poquito tu historia. Es una historia fascinante. Um, yo me diré los primeros 10 años de mi carrera fueron um, como músico. Y la música... Um, el mundo de la música me llevó al mundo de la producción, de um, eventos musicales y de cine, de, del cine. Y e hice algunas películas como asistente de cámara y metido en esa movida y una historia muy graciosa. Estábamos grabando un, un anuncio para Subaru en el desierto de Tabernas, en Almería. Y eh, un día, eh, ¿sabes cómo, cómo son los rodajes? Son 16 horas de rodaje. Y un día una, un, un coche guapísimo con una tienda, tenía una tienda montada allí, todo de lujo. Dijeron, ¿quiénes son esta gente que viene? No es la, la agencia de marketing. Y yo, ¿cómo? ¿Agencia de marketing? ¿Qué hago? ¿qué estoy haciendo yo aquí grabando 16 horas al día anuncio? Yo quiero ser el que, el que eh, saca la idea del anuncio. Y sabes que eso me inspiró a mirar um, qué era marketing y qué hacen estas agencias de marketing. Y mi aspiración era hacer marketing para algo creativo. Y me mudé a Australia y estudié marketing y de ahí salió todo. Pero fíjate, fue de un anuncio, grabando un anuncio en el desierto de Tabernas que me inspiró... Um, cambiar mi carrera. Maravilloso, que, que luego digan que en Almeriano pasan cosas chulas también, ¿eh? aunque sea el germen de, de muchas cosas. Eh, has estado en muchos lados desde desde ese momento, luego si quieres al final de la, de la entrevista a lo mejor podemos eh, retomar algo, pero queríamos profundizar contigo, porque es un experto en esto, en, en el enfoque del product like growth. Eh, Cuéntanos un poquito, ¿qué es el Product de Growth y qué aporta versus a otros enfoques de growth, otras estrategias de crecimiento? ¿Sabes que es un término que um, una, unos inversores aquí en Silicon Valley se, se inventaron en el 2000, yo creo que en el 2016 empezaron a hablar de ello, se llaman Open View Partners. Y, pero antes de eso todos estábamos haciendo algo que llamábamos Growth. Y, y era muy, muy similar a lo que ellos le dieron un término. Y simplemente lo que y empezó muy, muy encajado en el growth hacking, que es una manera de hacer crecimiento a bajo coste. O sea, cómo puedes encontrar tu usuario y hacer hacks y traer al usuario a tu producto a otra aplicación o a tu web de una manera muy eficiente um, sin, sin alto coste, que es la, la mentalidad del startup. Y de ahí eh, esos hacks. Um, con tiempo evolucionaron porque la mayoría de los mejores hacks están en el producto. Um, en, en la manera en que los usuarios um, hacen el sign up en el producto, o sea, entran en tu producto, la manera en que los usuarios ven el valor en el producto, la manera en que los usuarios um, hacen an upgrade a un upgrade a un producto de pago, todo eso. Y, y yo lo encontré en una empresa llamada Unity, que es una un, um, un editor de juegos para crear juegos um, de videojuegos y, y, y era um, el product growth es muy, muy llamativo para empresas que se enfocan en el usuario y tienen un producto gratuito o sea, funciona muy bien para cuando tiene un, un mercado que es grande porque tiene usuario, cuando tiene un producto que es gratuito porque puedes ver el valor sin tener que pagar Um, ¿sabes? Uh, upfront, que lo llaman, que es como uh, desde el inicio. Um, y cuando el usuario pueda aprender el producto por ellos mismos. O sea, normalmente esas dos cosas van muy combinadas, que no tiene que haber mucha fricción en aprender el producto. Y si tiene un producto que tiene esas características, el, el, el growth o el problem growth es fantástico, porque lo que está haciendo es automatizando algunos de esos pasos que el usuario tiene que hacer, de tal manera que a la empresa no le cuesta mucho tener adquirir usuarios o hacerles que vengan el valor o hacerles que se um, muevan a un, a, un, a, un, a, un, a un producto de pago. Um, y eso a Unity yo lo aprendí muy bien porque teníamos un producto um, gratuito que era muy potente um, y teníamos muchísimos usuarios. Yo creo que cuando estaba Unity teníamos en torno a, Uh, 10,000, 12,000 um, um, sign-ups eh, al día, bastante. Um, y ahí aprendí lo que es tratar el volumen de usuarios y hacer onboarding, ¿sabes? Um, cómo los usuarios empiezan a aprender el producto, cómo se mueven a, a, a, a los productos de pago. tenía una, una, un producto llamado profesional para pequeños equipos. Hicimos muchísimas cosas en el producto y fuera del producto para incentivar usuarios a probar algunas de esas um, features y, y uh, cositas en el producto que, que lo llevan a pagar. ¿sabes? Um, y esa fue mi, mi camino. Yo creo que esa es, es, fue mi, mi entrada al pro y luego aprendí mucho um, en, durante mis cuatro años y medio en Unity y después en Algolia y en Figma. Son um, modelos muy similares. Eh, con todo esto que has dicho. Eh... Yo creo que hay una, y a lo mejor aquí no, no opinas lo mismo, ¿no? Pero un poco de mis... O sea, como, como que no se acaba de entender bien. Al menos, por ejemplo, en España que se asocia product -growth a product-let-growth con que no vas a hacer nada de marketing, ¿no? Es decir, y, y yo no sé cómo lo ves tú, pero yo veo que son dos cosas un poco distintas. Una cosa es que gran parte de tu crecimiento venga por el producto y lo que has dicho tú, pues Unity. oye, pues tengo una parte gratuita, no tienes fricción, si lo quieres probar porque eres un desarrollador independiente, oye, te bajas, lo pruebas, hago tu, mi primer juego, pero llega un día en el que tiene sentido que yo pueda pagar, ¿no? Es esa facilidad. Eh, ¿Cómo ves esta parte de, de, si hago Product Growth, ¿tengo que seguir invirtiendo en marketing? ¿Es, es algo que, se, que tiene dependencia no tiene dependencia? Es una buena pregunta, Corti, ¿sabes? Um, muchas empresas... Um, he visto dos cosas en mi carrera. Una, que muchas empresas se creen que pueden vender cualquier producto haciendo marketing y el marketing no va a vender un producto que no tiene valor para el usuario. Eso es número uno. Entonces, las empresas que tuve haciendo um, product growth, crecimiento desde el producto, es porque invierten la mayoría de su esfuerzo en el producto. Lo primero que tiene que hacer cualquier empresa es mi producto tiene que ser extraordinario, tiene que tener un, aquí lo llamamos un 10x, 10 veces más valor que otra cosa para solventar un problema. Cuando consigue eso, el, el crecimiento de producto es, um, es un enfoque de la compañía entera, no es de marketing ni de producto solo, tiene que cambiar todas las dinámicas de la empresa. O sea, tienes que tener un freemium o algo gratuito, tienes que enfocarte mucho en el aprendizaje del usuario, o sea, poner herramientas e inversión en el aprendizaje, tienes que poner, um, um, invertir en que sea self-service, o sea, que la gente pueda um, ¿sabe? ampliar o ir a un um, producto de pago para ellos solo o sea, todo eso tienes que cambiar, tienes que poner, todos los equipos tienen que cambiar, tienes que tener soporte para los usuarios en modo online, o sea, absorbe muchas de las cosas del um, producto de consumo y la aplica, por lo menos en el campo en el que yo me, me he servido, a, a la tecnología. Entonces requiere una, un cambio de mentalidad de la empresa entera. Y, y relativo a tu pregunta, requiere marketing, claro, como, como cualquier otro producto. Pero el, lo bonito es que si um, hay un componente en el Product Growth que se llama la viralidad del producto, como de viral, eh, ¿sabes? De, um, no sé cómo se en español, Luis. se llama virality en, en inglés. Viralidad, igual. Viralidad, um, lo he intentado traducir. Y, y, y la viralidad es muy bonita porque si eh, usa el producto y invita a alguien, esa invitación um, cuesta muy poquito. Por ejemplo, en Figma uh, los usuarios empiezan a, a trabajar y la, la, la mitad de las inscripciones o suscripciones vienen por usuarios que invitan a otro usuario. Y tiene, tiene muchísimos um, modelos como ese, Slack, Dropbox tiene un buen um, referral, um, puedes decir, la, la mayoría, Facebook. To, toda esta empresa ha encontrado viralidad porque el usuario, parte de las cosas que tiene que el usuario es invitar a otro usuario. En esa empresa o en ese modelo de, de producto funciona muy bien el Product Growth. Porque, y eso es lo que probablemente la gente habla, um, que es mucho más eficiente porque el producto está trayendo más, más usuarios en el producto. Pero en, en todas las empresas que he trabajado, um, el crecimiento orgánico tiene que ser um, sustentado y aportado por um, un grupo de marketing. Ahora, ¿qué, ¿qué tipo de marketing hace? ahí Eso varía, ¿sabes? No es um, igual en todas las empresas, no es igual para todos los productos. Claro. Oye, lo, lo que has dicho, eh, aparte del caso de FIGMA, me lo conozco bien porque yo lo, lo he vivido, eh, tienes como una, para mi gusto, incluso casi, casi dos niveles de viralidad, ¿no? Es decir, cuando, cuando una empresa está usando FIGMA, por ejemplo, en nuestro caso pasa, el equipo de diseño usa FIGMA, eh, eh, nos, como que nos contagia a todos porque de repente hacen un diseño y te invitan, oye, revísalo y comenta, entonces vas adquiriendo usuarios y luego además, yo he vivido al otro lado, ¿no? Que alguien de otra empresa, por ejemplo, un cliente te invita a FIGMA. Y entonces ya de repente tu empresa ya se ha contagiado de firma y, y ese virus de Figma se, se, se distribuye internamente. no Es muy interesante toda esa parte. Claro, claro. De, de hecho, lo ha, um, muchos de los usuarios en Figma son agencias y las agencias invitan a sus clientes um, y los clientes lo ven y se quedan ¿sabes? asombrados y yo quiero usar esto también. Yo creo que um, Google, um, que es uno de los um, usuarios más potentes que tenemos, empezó así. Una, bueno. una agencia lo empezó a usar y Google lo adoptó. Y yo creo que, que todo el mundo a Google tiene acceso a Figma. Qué bueno. Eso es un buen cliente, desde luego. Eh, Jesús, hablabas antes de, de, de, de este amazing, no que te lleva a necesitar un, un modelo self-service donde el usuario llega prueba el producto y ya pueda él pues, acabar yendo a pago. Entiendo aquí además, pues hay distintos enfoques. No hay compañías donde dejan que esto pase siempre solo. Hay otras compañías que lo apoyan por, por ventas. ¿Nos puedes contar un poquito las diferencias de los modelos? ¿Cuándo tiene sentido hacerlo 100% self-service? ¿Cuándo hay que apoyarlo en ventas? Si apoya ventas, ¿cómo, cómo ocurre ese apoyo? ¿Cuándo? ¿Con qué sentido? Um, yo creo que es muy relativo a lo que he dicho antes. Um, Self-serve... Um... Funciona muy bien para los productos que um, tienen poca fricción en ver el valor. So, por ejemplo, tú tienes un producto, un puede ser una aplicación, una aplicación en la nube, um, cualquier tipo de aplicación que tengas, um, de, de móvil, de, de iPad, de la nube, uh, funciona muy bien cuando... Um, cuando el usuario puede um, empezar por ellos mismos y ver el valor inmediatamente de una manera muy fácil. Quiere decir que no es muy complicado entender el valor. Um, y los modelos de venta son muy apropiados cuando uh, un equipo tiene que explicarte el valor o un equipo tiene que ayudarte a empezar. O sea, quiere decir que no puedes hacerlo tú solo. Y esto es muy relativo a aplicaciones de IT, de tecnología, grandes tecnologías de infraestructura, de nube, de no sé qué. Todas estas empresas están muy llevadas por equipos de venta. Um, pero en el ejemplo de, si toman los mejores ejemplos de Salesforce um, en la tecnología aquí en San Francisco, pues cosas como Asana, uh, Airtable, um, Dropbox, Slack... Um, son cosas que un, usu un usuario puede empezar, enseguida ve el valor, invita a alguien, Estoy extraordinario, me encanta, funciona, no tengo que aprender mucho, o si tengo que aprender, tiene información en la comunidad, o la empresa te está dando mucha información para que aprenda, muy fácil. Ese modelo funciona súper bien. Y si tiene un freemium, si eres capaz de tener, o, o, tu, o tu producto puede soportar un, un freemium, que es una, un, um, un producto gratuito limitado, pero gratuito, y muchísimo mejor. Eh, Sales eh, funciona mucho mejor en los freemium que en los trial. Y hay diferentes aplicaciones en las que, ¿sabes? Es mejor tener un, un trial ver, um, en vez de un freemium. Um, y los modelos de venta luego son mejores para cosas que necesitan un pequeño empujón. Es Decir, oye, pues, mira, te voy a explicar por qué el valor, porque no es fácil entenderlo. Um, ahí es cuando empieza a funcionar. Entonces, hay, hay, estos dos modelos se, um, también se solapan o son compatibles a la misma vez en empresas que se dicen um, B2C2B. O sea, um, empresas que pueden vender al consumidor y a la empresa directamente. Um, de nuevo, muchas empresas como esta, Unity era lo mismo, vendíamos a desarrolladores, pero también vendíamos a equipos y a um, estudios de, de videojuegos, ¿no? Pues en Figma lo mismo, vendemos a diseñadores, pero a algún, a algún punto el diseñador se, se expande entre el equipo y um, tiene que vender a la empresa. Um, yo creo que esa es la, la diferencia más que tienes que pensar primero. Qué bueno. o sea eh, Y al final intento que, por, por ejemplo, vosotros en Figma mmm, tendréis forma ¿no? de detectar pues, cuando un usuario es un usuario que, que le tienes que ayudar desde el self-serve ¿no? que, y, y que y si a lo mejor podemos entrar en podemos ayudar a alguien que está en self-service a, a que pase a pago antes eh, y, y luego tendremos que detectar también aquellos ¿no? que en algún punto necesiten asistencia de ventas o que vosotros yo entiendo que al final el, el comportamiento del usuario en el producto te indica si alguien puede ser un potencial lead bueno ¿no? para, para la parte de ventas Claro, ya yeah. las empresas se han sofisticado muchísimo en esto so... Um, por ejemplo, en, en Figma y en las otras empresas que yo he trabajado, desde que un usuario se inscribe, desde la primera inscripción, podemos mirar dos cosas. Um, ¿Quién es el usuario? Porque hay muchas herramientas de enriquecimiento del, de tu perfil y, de, y puedo decir, Corti viene aquí con un dominio de negocio o con un dominio de personal, o un, un email personal o un email de negocio. Y hay muchas herramientas que te ayudan directamente a enriquecer. Bueno, Corti trabaja por una empresa, la empresa tiene 50 empleados o 100 o 10.000. Esta es la industria, esta es la revenue que tienen. Um, y luego, cuanto Corti está, empieza a hacer cosas en el producto, um, lo primero que hacemos es uh, medir su comportamiento en el producto. ¿Qué está haciendo Corti? ¿Ha invitado a gente? ¿Cuánta gente ha invitado? ¿Cuánta gente está en el equipo de Corti? ¿Qué están haciendo? ¿Cuánta...? Um, Uh, files, o cuántas cu um, cosas están creando, cuántos componentes están añadiendo a, la, a esa um, herramienta. Medimos todo y, y hay muchísima sofistic sofisticación uh, en torno de eso. Tenemos machine learning, um, modelos de machine learning que nos dicen, Corti es un buen usuario y en los siguientes 30 días es, es bastante probable que quiera um, convertirse a uno de pago. Y en cuanto sabemos eso, los ponemos en, en un path diferente. O sea, enseguida en el producto tiene diferentes paywalls, hacemos un diferente onboarding en, en email. Eh, todo se, ¿sabe? se personaliza dependiendo en tu perfil. Qué bueno. Eh, claro, porque yo, yo lo que estoy acostumbrado es a modelos incluso más simples de lo, de lo que estás contando, que vosotros se nota que ya sois el eh, top, eh, top no, mundial. Sí, porque sí que suele pasarnos El que el que analizamos el comportamiento y que empieces a tener claro que el, cuando un usuario hace algo, ¿no? hace un comportamiento determinado, por ejemplo, oye, he invitado 30 amigos, he subido 30 ficheros, he hecho uh -huh. X, a partir de ese momento tú, tú sabes que ese usuario ha visto el valor y que va a tener una mayor probabilidad de compra. ¿Tenéis algún momento de estos en, en Figma o has trabajado tú en el pasado de, de estos que a lo mejor se llaman, aquí lo llamamos a Hamoment o, o algo parecido, ¿no? es el momento en el que el usuario descubre y... y esto lo habéis hecho de alguna forma y luego también me gustaría profundizar en lo que dices de los modelos, no esta evolución que hacéis vosotros con modelos de inteligencia artificial, si son modelos propios, utilizáis algún tipo de tecnología para hacer este tipo de cosas. Pues la primera pregunta, sí, el, el AHA Moment que se refiere a, eh, en Figma y otras empresas que eh, he trabajado, lo referimos cuando el usuario hace una acción que es la que demuestra el valor de la herramienta. So, por ejemplo, en Figma es en cuanto un usuario crea un fichero y lo comparte. En el momento en que la persona que comparte vuelve al fichero y hace una acción, hay un grupo que está uh, jugando um, a la vez en el fichero. Ese es el aha moment. Porque de repente te das cuenta, hostia, ¿no? podemos colaborar en, en el fichero a la misma vez. Y esto es muy típico. En Asana es, es por ejemplo, cuando... Uh, invita a alguien a un proyecto y esa, esa persona responde en sana en el producto. En Slack es cuando invita a alguien y tiene una conversación de grupo. Um, en Facebook cuando empezaron era cuando eh, tienen más de 10 amigos. En cuanto te das cuenta, ahora me doy cuenta del valor. Um, normalmente para llegar a eso lo que hacen las empresas es que desarrollan una serie de milestones o... o um, ¿Steps? ¿Cómo sería eso? Como pasos. Pasos, ¿no? uh -huh. pasos que dicen, bueno, ¿cuáles son los pasos que te llevan a, a ese punto? Y te, te centran muchísimo en, en medir esos pasos. Los llamamos leading indicators, ¿sabes? Los, y, y haces cosas en el producto y fuera del producto para mm, asegurarte de que los usuarios llegan a ese punto. Describir de el valor cuando entras o en el onboarding, en en el producto, fuera del producto con emails Haces lo que puedas para acelerar al usuario a los usuarios llegar a ese punto. Eso es lo primero que haces. Para eso no necesitas machine learning. Siempre te necesitas entender tu producto, hablar con tu usuario y, y asegurarte de que todo tu equipo, desde inscripción hasta ese momento, está centrado en asegurarte que los usuarios, cuanto más posible, sea lo más fácil posible de llegar a ese punto. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y luego, cuando eso evoluciona, pues sí, ya puede hacer cosas más sofisticadas, como decir, bueno, ahora tenemos todos los datos. Y en vez de, um, de tú um, hacer los lo milestones o los pasos, lo mismo un machine learning te puede decir qué pasos son más aplicables, en cuál orden. O te puede decir qué cosas incentivan a un usuario para dar un paso. Puede aplicar más tecnología ¿sabes? para ser um, más efectivo. Pero realmente muy, puede empezar muy simple, sin, sin mucho no. machine learning, anything, nada de eso, ¿sabes? Bueno, mm. eh, eh, es habitual cambiar estos a -moment? o sea, momentos, como todos he vivido por mucho, muchas experiencias, eh, porque claro, a veces suena como que tengo mi aha moment tan claro que voy hacia allá, y cuando te cuentan la historia de empresas pues, que, que, que ya han tenido éxito, pues es, es muy fácil entenderlo y verlo. ¿Cuántas veces cambiáis o, o, o se cambia en una empresa esta jammen según evoluciona la empresa? Yo creo que no cambian pues, muy sustancialmente, pero evolucionan. Por ejemplo, um, evolucionan la, la manera en que los usuarios uh, perciben o realiza en el uh, Y te, te doy un ejemplo. En Figma... Um, Recientemente evolucionamos un poco el Aja Moment porque dijimos, bueno, era colaborar e invitaron colaboración, pero la manera en que los usuarios estaban colaborando, um, porque tenemos nuevas features, nuevas cosas en el producto, evoluciona también, ¿sabes? Entonces, no era solo un comentario, hemos añadido cosas como, bueno, le da un preview. Um, hemos añadido cosas a ese Aja Moment. O sea, es más una evolución que cambiarlo completamente. Ahora lo deberías de cambiar, sino um, no es malo cambiar. Si tú a Aja Moment no... No el, el que los usuarios están viendo, debería de cambiarlo. O sea que yo creo que lo que aconsejo es eh, siempre mirar la relación entre la Hamom y la conversión a um, usuario activo o la conversión a pago. Porque si no es eh, un indicador de, sabes de alto um, porcentaje, no lo tienen bien planteado. O sea que la, la, cambiar no es malo, um, pero si lo tienen muy bien, que, que la correlación está ahí, no, debería de evolucionarlo, no cambiarlo. O sea, que la, la respuesta corta es sí cambian, evolucionan, sí cambian y si no lo tiene bien planteado. ¿sabe? Okay. En Algolia, por ejemplo, um, pensábamos que el aha moment cuando yo entré era el subir datos. Mm -hmm. um, y para los que no conocen Algolia, es, es una API um, um, de um, búsqueda. El okay. segundo buscador más largo después de Google. Porque es lo que las empresas ponen en sus buscadores de web o de e-commerce o el, el marketplace. Um, y pensábamos que el, el aja Mom era cuando el desarrollador viene y pone uh, um, datos que den para hacer una búsqueda de, um, como una demo de búsqueda. ¿no? Uh -huh. um, y nos dimos cuenta que eso era solo un, una fricción que habíamos creado porque no, no le estábamos dando datos en, ¿sabe? Um, al usuario para jugar. Desde el principio y nos dimos cuenta que la, la, todo lo que hicimos fue poner datos que el usuario podía jugar con ellos nada no más que los primeros minutos y enseguida el aja Moment se revolucionó. Entonces no era subir los datos, en verdad el aja Moment era uh, el interface de tu aplicación, crear una aplicación donde podías ver la búsqueda en tu propia aplicación. Y eso fue muy... Eh, tuvimos que cambiar, pero nos dimos cuenta que ahí era cuando los usuarios de verdad se daban cuenta de lo potente que era alcoholia. O sea, que fue, fue más que una evolución. Yo creo que cambiamos el, el, el momento, ¿sabes? Qué bueno. Aparte, es un, es un ejemplo muy chulo... Porque, claro, Algolia, creo que a diferencia de Figma, es un producto que requiere una integración para, para verlo. Es decir, no es lo mismo Figma que al final, hasta yo que soy un paquete con diseño, soy capaz de, de hacer algo y, y compartirlo, ¿no? Que no necesitas un conocimiento, pero en un buscador que vas a integrar en tu web, necesitas que tu equipo lo integre en tu web, necesitas lo que has dicho tú, subir datos eh, y muy seguramente la hard moment lo tiene que ver la persona de negocio que no es la persona que tiene que integrar estos datos, ¿no? En, en un caso como el de Algolia, ¿tenías en cuenta los distintos tipos de perfiles que utilizan el producto? Es decir, ese técnico que lo integra a la web o que tiene que subir los datos versus el de negocio que es al final el que paga la factura y el que va a ver el rendimiento. En, en todas las empresas que he trabajado es muy importante tener en, um, en mente que... el Normalmente lo que le llama el champion, que es la persona que va a empezar a hacer algo, no es normalmente la persona que va a tener um, que va a implementar esa, esa aplicación en la empresa o que va a pagar la factura. Um, pues en Argolia, por ejemplo, el desarrollador es el primero que empieza, pero enseguida el, um, el jefe de producto o alguien en producto tiene que decir, oye, bueno, pues lo, lo vamos a desarrollar o no. Entonces era muy importante para nosotros tener dos tipos de. Um, de onboarding uno para el desarrollador y uno para el, el product manager um, y teníamos diferentes ejemplos para cada uno el product manager era más para ver ejemplos de cómo otras aplicaciones estaban implementando Algolia entonces teníamos una una galería en la que podías ver cómo se aplica al producto y el desarrollador era mucho más en, en relación a los datos a la seguridad a cómo um, todo ese tipo de cosas y en Figma muy parecido tenemos en encima la gente se sorprenderá, pero el 30% de nuestros um, usuarios son desarrolladores um, mm. o 30% son uh, jefes de producto gente en producto y, y los diseñadores son solo 30-40%. Uh, ¿Por bueno. qué? Porque el, uh, el diseñador hace un diseño, pero el diseño tiene que ser um, aprobado y, y comentado por, los, por la gente de producto y desarrollado por el, desa el desarrollador. Entonces, cada, este tipo de persona tiene diferentes uh, necesidades. Entonces, se, se convierte complicado, Corti, cuando la aplicación no es muy, muy fácil. Por ejemplo, Dropbox es súper fácil. Todo el mundo sí. va a poner archivos y, ¿sabes? La, esas aplicaciones son muy sencillas. O Slack. Todo el mundo va a usar la, Slack muy parecido. ¿no? Um, pero en aplicaciones que un, son aplicaciones de equipo que se llaman, um, siempre tienes que tener en perspectiva que, Tienes que tener um, acceso y onboarding y demostrar el aja moment para difer diferentes personas. Qué bueno. Aparte, en, entiendo que incluso en firma, para, para, por ejemplo, para un diseñador, po potencialmente puedes tener distintos onboardings según distintas necesidades. ¿no? De, de, a lo mejor es que no es lo mismo un diseñador que va a trabajar solo que un diseñador que tiene un equipo de 100 personas que, yo qué sé, me lo invento, que un diseñador que haga producto que uno que haga material de marketing. No tengo ni idea. Eh, ¿Alguna vez habéis trabajado o has trabajado o tiene sentido llegar a ese nivel de personalización en los onboardings que en función un poco de los datos que tú conoces a priori del usuario le llevas por un camino u otro? Ya, ya, ya no tanto por el rol como me has dicho, ¿no? que es, yo creo es más claro un técnico y alguien de negocio, que, pero ya por, oye, concretamente tenemos tantos datos que podemos saber que los diseñadores de este tipo... Necesitan hacer estos tres pasos y los otros estos cuatro. Sabes que um, es complicado hacerlo por um, por lo que hacen en el producto y es más fácil hacerlo preguntándole directamente. Oh, bueno. Una empresa que lo hace muy bien es Atlassian, no sé si los conocen, tienen Jira ¿Mm? y tienen Trello y tienen uh, esos productos. Um, te preguntan directamente cuando empieza. Creo que Asana también lo hace muy bien. ¿Qué quiere, con qué quiere empezar? dice bueno yo te, te preguntan quién eres o, yo soy una, uh, una persona en marketing y qué, qué quiere empezar pues quiero hacer un, mi primer cam, campaña de marketing y te dan una template o algo para empezar ahí esa es la mejor manera um, ahora, en Algolia lo hacemos directamente también qué quiere empezar una aplicación quiere hacer una web y eso lo llamamos onboarding por use case entonces le pregunta cuál es tu primer caso qué quieres hacer entonces le dan lo, la información su documentación y las templates ¿cómo se dice? Templates ¿templ ¿templ usamos templates porque somos cuando eh, no nos tal nos cogemos el concepto en inglés y tal cual plantilla estoy fatal porque aprendí <ríe> aprendí todo mi marketing en inglés entonces no, no tengo ni idea en español las plantillas plantillas esa es la palabra las plantillas pues darle plantilla para que empiecen en, en, hay, hay muchas empresas que esto lo han... Hecho muy bien. Tulio, por ejemplo, um, la empresa para desarrolladores, tiene una, una comunidad de plantillas extraordinaria. Um, y los jefes de, de plantillas son Canva. Canva, que es una empresa de diseño, uh -huh. tiene millones de plantillas. Lo han hecho muy bien. Um, y a, a decir, la segunda cosa que yo diría es que tampoco, eh, si tu producto tiene suficiente usuario, no me centraría mucho al principio en el onboarding, me centraría en crear una comunidad que ayude a, la, a los usuarios a, a entender cómo empezar. Esto es algo que tú lo has hecho muy bien, pero otras empresas como Figma lo mucho muy bien. La, la mayoría de, de documentación de Figma no, es, no está creada por Figma, está creada por otros usuarios que explican a otros usuarios cómo hacer cosas. ¿Por qué? Pues porque tiene un producto gratuito, porque. Han dedicado mucho, mucho tiempo a explicar a esa comunidad cómo hacer cosas y la, la comunidad desarrolla desde ahí. Yo, yo me centraría en eso. Si tu, si tu producto es más limitado, tiene menos usuarios. Uh, por ejemplo, Algolia tenía menos, menos usuario porque um, cuántas empresas ahí tienen, ¿sabes? Los, los usuarios gastan más dinero pero teníamos menos volumen de usuarios. Um, nosotros empezamos a, a crear una comunidad en algolia y eso lo no empecé yo, de hecho. Se llama Code Exchange, muy similar a Tulio, donde los usuarios pudieran encontrar plantillas del, del caso que querían hacer. Entonces, eso es lo que tienes que darle facilidad al usuario para empezar en el caso que quieren hacer. Bueno, muy, muy chulo la, la comunidad y es verdad que en Figma lo habéis hecho muy bien. Eh, aquí vuestros es, esfuerzos que están en, entienden, habilitar el espacio para que la gente comparta y se estructure la información de forma fácil o, o, o cual, cuando te centras tú en esa parte de comunidad, ¿cómo, cómo lo focalizas? Um, ¿Y te refiere a, a crear la comunidad o...? Sí, a crear o, o, o encauzar, porque imagino que incluso antes de que creara la comunidad ya habría, muchas veces pasa, ¿no? Una mini comunidad en torno a Figma, porque pues, para la gente que ya os quiere como producto, uh -huh. ¿cómo lo canalizas eso a algo que puedas utilizar para dar servicio a los nuevos usuarios, ¿no? para ayudar a los nuevos usuarios? ¿Cómo conectas esas dos partes? Pues lo primero que hacen las empresas como Figma, otras empresas que um, tienen ingenieros que están dedicados a la comunidad. O sea, en, en empresas de desarrolladores lo llaman DevRel, o lo llaman um, um, sí, Dev, desarrolladores, um, relaciones de desarrolladores, pero en otra empresa en Figma lo llamamos um, designer advocate, so, um, I, en Unity lo llamamos evangelist, evangelista, creo que Microsoft empezó esto hace muchísimos años, creo que en los 90 o principios de los 2000, y tenían un equipo de evangelistas de, de productos de Microsoft, y lo, lo que hacen este, estos equipos son expertos que desarrollan content, contenido, hacen meetups, hacen podcasts, hacen YouTube videos, y para explicar cómo hacer um, caso. Entonces, lo que hace es que si no tienes la comunidad um, creada, lo que tienes que hacer. Ya, imaginemos que tu empresa es pequeña en startup. Y tienes una empresa que tiene un freemium y quieres crear una comunidad, pues das tu producto de gratuito y contrata a una persona que se dedica a crear documentos y uh, casos para explicar cómo los usuarios pueden empezar. Y desde ahí eso se desarrolla porque cuando uno, alguien Toma la idea, ven, crea otra idea, crea otra idea. Um, y esa es la manera en la, que, en la que se empieza. Pues tiene que estar muy, muy uh, adoptado por la compañía. Por ejemplo, Unity empezó, cuando Joachim empezó Unity en Dinamarca um, y era un equipo pequeño, menos de 50 personas, 30 por ahí, Joachim era la persona que hizo la mayoría de, los, um, de, los, de la documentación y, y hicieron un forum. Vamos a hacer un foro, los foros no se llevan mucho ya, pero en aquellos días se llevaban. Hicieron un foro y, y kim era la persona que, re, que respondía a cada usuario que preguntaba una pregunta. Um, entonces, lo que tienes que hacer es que desde los días, desde los primeros días, tener mucho enfoque en, en darle al usuario lo que necesitan. Documentación, um, ¿sabes? use cases, um, plantillas, lo que haga falta, o sea, dárselo. Y eso desde ahí se desarrolla, porque la comunidad te va a querer, van a empezar a crear, otro usuario van a empezar a crear contenido. Y es como una snowfall, snowball. Claro, das el empujón, metes a hacerle esa primera bola, empujas y, y, y ya corre. Eh, Jesús, retomando un poco esa parte del de service y, y ventas, eh, ¿Qué tipo de señales veis vosotros? En, en, entiendo, bueno, y a lo mejor aquí, aquí no, es, no es como yo lo pienso, que, que tenéis un proceso de self-service, pero lo que decías tú, haya determinados clientes, imagínate que veis que Google está usando, como has dicho, no en Figma, entiendo que vais e intentáis cerrar un deal gordo con, con Google y que para eso hay un, un equipo. ¿Qué, ¿Qué señales encontráis en producto o en el comportamiento del usuario o lo que sea para que de repente le llegue al equipo de ventas y diga, oye, aquí hay que dedicar esfuerzo en cerrar? este este deal es muy parecido um, a lo que explicaba antes en, en, el, en la inscripción y en el um, aprendizaje del usuario esas milestones milestone que estábamos hablando cuando un, un equipo o un grupo de usuarios o una empresa está usando, usando tu este producto um, gratuito de pago en, en el self serve um, tienes que entender cuáles son las señales del usuario Uh, del producto que normalmente derivan o llevan al... Uh, son, tienen correlación con um, la upgrade a, a, a los, a los um, productos de pago que los equipos de ventan venden. Uh, por ejemplo, en, en, en Unity nosotros sabíamos que si tienen más de cinco desarrolladores trabajando en un juego uh, y si el juego era multiplayer, o si el juego era uh, de consola o de PC, va a necesitar herramientas que el, el gratuito o la self-serve no te daban. Por ejemplo, herramientas de, um, de analítica, herramientas de, um, de multiplayer, herramientas de no sé qué, no sé cuánto. Entonces, lo que hacíamos es que servíamos esta información a los equipos de venta. Le decíamos, mira, este, um, este equipo ha crecido en número de desarrolladores en la última semana hasta aquí. Tiene el potencial de tener todos estos um, desarrolladores. Um, están desarrollando un juego para PC o para consola. Eh, el último título que desarrollaron fue no sé qué, no sé cuánto. Entonces, servimos toda esta información a los equipos de venta. Y los equipos de venta, um, con esa información, um, van al equipo uh, o al estudio y decían, oye, pues, Sabemos que estáis fabricando esto. Aquí hay ejemplos de otros estudios que hemos ayudado a hacer tan, tan, tan, tan, ¿sabes? Y en Figma es muy parecido. En Figma tenemos, um, sabemos las señales que llevan a un equipo de moverse de la versión profesional a la versión de uh, organización. Y sabemos que cuando tienen más de un número de, de, um, de files, un número de componentes, cuando tienen más de no sé cuánto equipos, tenemos... Una serie de herramientas que sabemos que cuando el equipo um, llega a, eso, a esas señales, necesitan otro tipo de producto. Y esas señales le ayudan al equipo de venta a saber, oye, es que sabemos que si tienen más de dos equipos con más de no sé cuántas um, fichas y más de no sé cuántos componentes y está usando no sé qué, normalmente necesita um, librería para toda la, la um, la empresa para tener estandarización de tus componentes. Um, porque si no, estás perdiendo el tiempo. Entonces, arma a tu equipo de ventas con señales de producto que le ayudan a ellos a explicar la narrativa de por qué el usuario necesita algo de más valor internamente. Y hay mucho, necesita, obviamente, tener alguna, algo, un equipo de data scientists para resolver eso. Normalmente hay aplicaciones para, um, Mostrar al equipo de venta esas señales. Nosotros usamos Endgame Dora Yo, um, que es una, empresa, una, una herramienta que um, mi amigo Alex ha desarrollado y, y se dedica solamente a eso, a mostrar al equipo de venta las señales de producto. A, hay muchas cosas que puede hacer, pero normalmente así se acelera la, la venta de, de SalesServe a, a venta. Qué eh, bueno. Y, y todo esto es un proceso que parte de los datos, pero... Está muy ¿Hay que involucrar a producto y ventas a la vez o, o, o se le da los datos y se le dice a ventas lo que tiene que hacer? ¿Cómo se involucran? Porque aquí es como una intersección de todo, ¿no? Del producto, de los datos, de comercial, a lo mejor hasta de marketing. ¿Cómo se trabajan estos equipos juntos para, para, para coordinarse con estas cosas? Bueno, lo clásico es que normalmente si tiene una empresa, una empresa que tiene un, un producto gratuito, un producto de um, self-service, um, lo, lo más seguro es que cuando empieza la empresa, y normalmente esos son las 50 100 empleados, tu equipo de venta van a tratar de hablar con cualquier empresa que puedan. O sea, eso es lo primero. Y, y eso es normal. Pero de ahí va a evolucionar. Bueno, por, llega un momento que sí, que, que pueden seleccionar las cuantos um, clientes que pueden hablar con ellos, no sé qué, no sé cuántos, pero algún momento, cuando el equipo de venta empieza a crecer y tu self-serve... Um, customers empiezan a crecer más, tiene que ser más selectivo. Entonces, lo primero que tiene que hacer es poner uh, some, lo llamado business rules. Like, um, um, y, y, son como regla interna para decir cuándo el equipo de venta puede ir y hablar con una em, um, empresa que esté en el sales service. Tiene que tener más de, y crea la regla. Porque si no, el equipo de ventas no es eficiente. Eso es lo primero, crear crea efic eficiencia intern internamente. Y después, cuando has creado eso, um, no solo llamamos mociones, pero a motion, cuando crea una, una, un movimiento y, y lo acelera. Por ejemplo, si ya sabemos que en Figma, por ejemplo, son cuando tienen más de tres diseñadores y tienen más potencial de ser más de 10 diseñadores uh, o otros um, roles, um, intentamos acelerar el crecimiento a venta. Porque sabemos que el producto que ventas vende en, en, tiene más valor para el usuario. Um, entonces, lo que van a tratar de hacer es hacer cosas en el producto, cosas en el equipo de, de, de venta, en el equipo de, de mercado, para acelerar eso. Entonces, lo que hace es combinar esos tres equipos y decir, bueno, si tenemos la regla ahora mismo, sabemos cuáles son las mociones, um, cómo, ¿qué hacemos para acelerar esas cosas? Porque todo el mundo tiene que estar um, um, no solo alineado, pero, um, enfocado en lo mismo. Entonces va a tener equipos de soporte, equipos de, de venta, equipos de marketing, todos tratando de hacer lo mismo, ¿sabes? Mover, mover cuentas desde aquí hasta aquí cuando tienen estas señales. Entonces, y eso es lo que se refería Corti antes al Prolet Growth, una mentalidad, la empresa tiene que cambiar la manera en que ellos trabajan. Entonces, el producto se convierte en el centro, el producto y el usuario se convierten en el centro de cómo la empresa trabaja internamente. Qué bueno. Con todo esto que has dicho también, hay, hay como una frase que me ha gustado, que es el producto que vende ventas. Porque claro, al final estamos hablando de un freemium, donde tienes una parte, un producto premium que tienes que tener muy claro. Y, y yo creo que, que a veces hay un cierto miedo, sobre todo un founder es muy product growth. De hecho, yo conozco el caso de una startup española grandecita, que, que su, su fundador tiene el miedo, depende mucho también del usuario gratuito porque les ayuda a generar una línea de revenue más basada en publicidad. Y, y te das cuenta que él tiene esa dicotomía no de hasta qué punto hago que el producto freemium sea tan bueno, no porque quiero que sea lo más bueno posible porque me aporta mucho valor, pero claro, cuanto más bueno es el freemium, en el fondo menos monetizo el premium o más me, com, complicado es eh, monetizar el premium. No siempre pasa, entiendo que en vuestros casos hay, hay una parte... Obvia, que es que hay eh, enterprises que necesitan una serie de funcionalidades adicionales, por ejemplo, gestión de equipos, ¿no? Que esto es algo que, claro, pues sí, eh, es muy fácil cuando me voy a un equipo muy grande y tengo que tener control de accesos eh, y el de, de um, billing solo accede a esto. Eh, eso es muy obvio. Pero, ¿hasta qué punto hay, hay polémica dentro de los equipos a la hora de configurar el producto y hasta dónde llega cada cosa? ¿Sabes que Tienes que hablar con el usuario. Yo, yo lo he visto he visto ambas situaciones en unity por ejemplo el producto gratuito hacía el 95% de las cosas que el pagado y tuvimos que crear servicios adicionales porque el editor en sí era igualmente potente y eso era un problema internamente porque no podíamos monetizarlo la, la comunidad estaba loca porque realmente con un producto gratuito podías crear cualquier juego que te puede imaginar fantástico por la comunidad no tan fantástico por la empresa Um, porque al final del día, una cosa que el usuario no entiende es que um, la inversión que hace en R&D, en desarrollo, viene de, la, de, la, de, de los productos de pago. O sea, que si la empresa no hace dinero, no va a poner más dinero en el producto y el producto en algún momento se va a deteriorar. Porque la tecnología, si no la evoluciona se deteriora. Entonces, um, o un competidor viene y saca algo más grande y es la muerte. Um, entonces, lo primero que, que el, um, y he visto el otro ext extremo, compañías que um, el freemium hace muy poquito y luego para pa hacer cualquier cosa tienes que pagar. Entonces, realmente, la, ¿cuánto puedes expandir tu producto? Pues eso es complicado, ¿sabes? Una empresa que está haciendo las cosas regular ahora es Google. Y si tú tienes un Gmail en Google, um, te, te fuerzan a, a tener un pago de... Um, del storage, del, del, uh, de los datos, porque lo han, lo han bajado. Entonces, el, el sueño de que Google es gratuito, eso se, se ha acabado. Paga muy poquito, pero está haciendo pagar por tener un, un correo y, y un drive. Um, entonces, yo creo que, que lo más importante es realmente entender cuál es el valor que tu producto, um, agrega en cada una de las fases del usuario. Por ejemplo, si el primer problema que va a solventar es um, crea, en firma, por, por ejemplo, creación de archivo en un pequeño equipo, um, ¿sabe? La versión gratuita te, te deja tener hasta tres ficheros y un, y un equipo de cierto tamaño. Pues está muy bien porque hay muchísimos equipos en el mundo que van a, van a empezar así. Pero en, en el momento en el que tú quieras más valor, ahí es cuando tiene que empezar um, a cargarle. Entonces la, hay una, uh, un libro muy bonito que se llama um, Monetizing Innovation um, y es del de grupo Pedowitz que um, ha creado mucho de los um, pricing models de los de lo, um, precios de um, de los modelos de precio para uh, empresas de tecnología y hablan de la willingness to pay lo más importante lo llaman el value metric que es ¿Cuál es el, el, la métrica que cuanto más valor, más quiera, más valor tiene? ¿Sabes? Si puedes encontrar esa métrica, de, el usuario no, no va a tener ningún problema en pagarte. Y en encima por ejemplo, es, quiero más archivos, quiero mi empresa entera aquí. Pues, bueno, pues te, te estás viendo mucho valor porque te, te estamos solventando un problema muy gordo en tu empresa. Entonces, va, va a empezar a pagar un poquito. Entonces, lo hace muy gradual. De, de tal manera que el usuario dice, pues es que eh, en inglés lo dicen un no-brainer, es que ni, ni me lo pienso. Esto tiene tanto valor que ni me lo pienso, voy a pagar. Entonces, las empresas algunas veces no, no llegan a, a entender cuál es el value metric, cuál es la cosa que el, el usuario va a pagar porque no, le, le arregla un problema muy gordo. Y eso es toda una evolución porque lo, en Figma estamos constantemente pensando en eso. ¿Cuál es la cosa que, que va a agregar valor? Tienes que pensar en valor primero y después uh -huh. en, um, en precio. Uh -huh. Qué bueno. Y, y para todo esto, además de datos de comportamiento, eh, ¿hacéis temas más cuantitativos? No, porque entiendo que, que temas como entender el valor, eh, a lo mejor es complicado ser capaz de, de detectarlo solo con comportamiento del usuario. Tenemos. Um, ¿Sabes que la, la mayoría de. La, la mejor manera de entender el valor es, es hablar al usuario? en hablar con el usuario. Um, hacemos muchísimo research en Figma y en todas las empresas que yo he estado, M muchos tipos de research. De datos, no solo de datos de, de, um, de cómo usan el producto, pero también eh, entrevistas, um, sabes surveys. Hacemos un montón de cosas para entender al usuario constantemente, sin parar. Para cada cosa que hacemos, hacemos muchísimo research. Um, es muy importante. Um, y luego, cuando tienes suficiente um, research e información, um, probar mucho, hacer cosas en pequeñas cositas. Prueba con un pequeño grupo de, de, de usuarios, prueba en un, en un mercado específico y prueba pequeño, después expande. Si, si ves que funciona, exp expande um, tu to, to hipótesis o tu lo que quieras lograr. So, y eso es aplicable no solo a, um, a features del producto, pero también a, a todos los modelos de pago. Eso los lo puedes probar en pequeños mercados, en pequeños grupos de usuarios, y cuando ves que funcionan y que tienen sin, lo expande a, a todo el mundo. Qué bueno. Jesús, ya para ir encarando la parte final de, de, del episodio de hoy, quería preguntarte también por, por algo un poquito más personal. ¿Cómo, ¿Cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para ir haciendo frente a los retos profesionales a los que te has enfrentado? Por lo que hemos dicho, ¿no? Eh, cada vez has tenido puestos de más responsabilidad en empresas más gordas y eso por lo general genera un poquito de tensión o, y este tipo de cosas. Y, y no es fácil ir siendo un español y, y el inglés no siendo tu primer lenguaje. Eso, eh, por seguro. Yo creo que es, un, es um, una mentalidad. La, yo creo que todo el mundo uh, puede hacer lo que se propongan, pero tienes que ser muy um, susceptible a, a darte cuenta de lo que necesita mejorar como, como persona. Yo creo que lo que me ha llevado aquí el, mi yo soy moldeable porque eh, veo lo que necesito y adapto a mi persona a lo que necesito por ejemplo uno de los uno de los retos más grandes en tener puestos de cargo la, eh, tu estilo de liderazgo el liderazgo es algo que tienes que no todo el mundo lo hace con él nadie nace con él tienes que eh, como un músculo tienes que entrenarlo y yo creo que la única manera de entrenarlo es ser muy self aware Tienes que tener entender dónde tienes que crecer y trabajarlo muchísimo entonces um, creo que la vulnerabilidad de entender que no soy bueno en algo y tengo que mejorar es lo más importante y mucha gente no quiere porque dice bueno yo sabes, um, me creo que soy mejor de lo creo que todo el mundo lo llaman el efecto Kruger que todo el mundo se cree que es mejor de lo que es pues yo soy lo contrario yo me creo que soy no no soy bueno entonces constantemente estoy tratando de mejorarme a mí mismo. Y esa lucha interna um, te lleva donde tú quieras. Es una, es una cuestión de tiempo. Qué bueno, buen aprendizaje y totalmente de acuerdo. Eh, esa autoconsciencia te ayuda mucho, ¿no? Y reflexiona a ir iterante mejorando. Ah, Jesús, muchas gracias por compartirnos y abrirnos al mundo del product Let Growth y también introducirnos un poquito el community Let Growth, que esto da para, para hablar eh, largo y tendido. Gracias por pasarte por aquí, por compartir tanto. Corti, un placer, muchas gracias. Nada, un placer y a todos los que nos estáis escuchando, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.